Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? En esta ocasión queremos mostrarles algo de boyas, de lo que tenemos disponible en este momento bueno, como verán en esta pared tenemos eh, de la marca Elfin boyas de madera balsa en diferentes tamaños no se duerman, que son las últimas que quedan ya no van a volver a ingresar después tenemos de la marca XFish o Woodland Ford, eh, también de madera balsa, diferentes tamaños diferentes formatos como para armarla a gusto de cada uno para Río de la Plata, para Laguna eh, para pescar de costa tenemos también eh, bollas de poliuretano bollas de plástico para cuando está más duro, que hay poco viento, la de plástico camina mucho mejor eh, diferentes también tamaños, diferentes colores eh, y diferentes formatos y bueno, después aquí a mi izquierda tenemos más que nada todo lo que es Big Flot también son bollas de poliuretano, diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes colores muy buena terminación, la verdad que están excelentes cualquiera de, de tanto de Big Flot como las demás que les mencioné, así que bueno, cualquier cosa nos consultan nos preguntan por algún modelo en particular o si buscan alguna olla en particular y bueno vamos a tratar de asesorarlo de la mejor manera posible